Bueno, el que tenga la respuesta a esa pregunta se, se forra, es muy difícil, es muy compleja la pregunta, hay muchas, muchas cosas. Para que un alimento tenga éxito y se venda bien, tiene que ser un alimento, hay muchos alimentos que influyen. El, el alimento, eh, por una parte, el sabor es fundamental. Eh, un alimento cuando sabe bien, pues tienes garantías que va a tener aceptación. Si luego encima tiene ciertos ingredientes que de alguna forma enganchan, ¿no? eh, generan endorfinas, grasas saturadas, sal, azúcar, pues hace que, pues, pues que la gente le guste y se sienta bien cuando comes alimento. Entonces eso es un elemento importante. Luego haciendo un producto de calidad también es fácil que tengas éxito, pero no necesariamente. ¿eh? El otro día estuve en el mercado de productores, una señora que un queso extraordinario sin embargo pues no tenía mucho éxito, ¿no? No tiene, ¿no? porque no tiene audiencia, no tiene, nadie conoce a esa productora. ¿no? Y hace un producto de excelente calidad, las ovejas bien, un manejo extensivo, un, una manipulación del queso, un producto que sabe excelente y a un precio muy bueno. Y sin embargo ves que va a desaparecer. Entonces eh, eso nos, nos da a entender que teniendo un buen producto, además necesitas llegar a muchos consumidores. ¿eh? Para puedes tener éxito, si no, pues bien. Yeah. Sí. Eh, hacen cuatro gente conocida que es un producto de calidad. Pero para tener éxito, que es tu pregunta, hace falta poder llegar a muchos consumidores.